En Patna. le llamo en relación a su petición de un visado de turista para la India con llegada hasta Kirat. Solo podemos aceptar su estado de ciudadano estadounidense, pues no tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía. Kiratí, además, debo aconsejarle que no viaje a Kirat. Hay un aviso de seguridad. No tenemos presencia diplomática oficial en Kirat, y en vista de esto, yo. Es Guarigale, de su qué pasa? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Look out! Got it! Sí, parad, el autobús No disparéis al autobús Escojo con cuidado mis palabras Parad Disparad Parad Disparad Esas palabras te suenan igual Todo se complicó Disculpa, no te he oído, ¿qué has dicho? Se complicó La cosa se complicó Odio cuando las cosas se me salen de madre ¡Oh! Solo tenías una puta cosa que hacer Y no fuiste capaz Y tengo sangre en los putos zapatos Al menos hay un aspecto positivo No la has cagado completamente Levanta conocería esos ojos en cualquier parte <ríe> ah, lo siento muchísimo se suponía que esto sería bueno, diferente te esperamos para la fiesta pero no sé cómo te llamas ¿quién es este? ¿Eh? ¿tu acompañante? <ríe> fuerte y silencioso me gusta Siento enormemente todo lo que ha pasado. Se suponía que sería muy sencillo. Pero ya sabes si le das... Si le das de comer a los monos. Se tiran mierda unos a otros. ¿Oh, ¿Puedes sostener esto? Solo un momentito. Quiero hacer una foto. Mira al pajarito. Muy bien, eso es. Genial. No te preocupes por nada, chico. Pronto todo terminará y nos embarcaremos en nuestra aventura. Porque he hecho un hueco para ti en mi agenda. Tú y yo vamos a liar una buena. ¡Alla! o yo ir? Dale mis felicitaciones a Ashley cuando vuelvas a casa. Paul, debo decir que tu pequeño rincón de Kirat es bastante hermoso. Esperaba más cadenas y lamentos, pero conociéndote seguro que escondes algún lugar oscuro donde los secretos fluyen como la sangre. <risa> tu sonrisa irónica te traiciona, Deplur. <risa> bueno, quítale la puta bolsa de una vez. De nuevo, siento mucho lo que pasó antes. Esto es más parecido a lo que tenía en mente. Borrón y cuenta nueva. AJ Gale, nuestro invitado de honor. Paul, nuestro cortés anfitrión. Y el pequeño mono. cuyo nombre aún no conozco. Y por supuesto, yo, Pagan Min. De verdad, no te acuerdas de mí, ¿no? ¿Tu madre nunca te habló de mí? ¿Nunca me mencionó? Haremos que eso cambie. Paul, efectivo. Eh, ¿Cuánto necesitas? Todo. Gracias. Aquí está. Oh. ¿Mm? Vale. ¿Qué tal está con la sonrisa? ¿Eres tú? Soy yo. Aunque ya no estoy tan seguro. Pero tu madre... Tu madre, ah. por otra parte... Ella... Me entendía. Me conocía como nadie. Mm. Cuántos recuerdos. La última vez que vi a Ishwari fue uf, hace diez años. Me dijo que me amaba. Típico de las mujeres, pueden decirte que te aman y decirlo en serio, pero los hombres solo amamos en retrospectiva, cuando la distancia ya es enorme. ¿Sabes? Cuando tu madre huyó a los Estados Unidos contigo en su regazo, yo me sentí culpable. Pero luego vi que la culpa no fue mía, fue de la puta senda dorada. ¡Oh! ¡Oh! Esos putos terroristas lo estropean todo. Como en la cena. ¿No te han enseñado que mandar mensajes en la mesa está feo? Veamos. Dame el teléfono. ¿En serio? ¿Ya no vigilamos esto? Estoy con AJ Gale. Te va a gustar esto. Ayuda. ¿Un mensaje de ayuda? No se pide ayuda por SMS. Se hace a gritos. Vamos, vas a pedirlo a gritos. Lo bien. Allá vamos. Venga, pide ayuda. A gritos, vamos. Ayuda. Patético, no. Pídelo a gritos. ¡No! Hazlo en serio, chico. ¡Socorro! ¡Socorro! Desde el día franco. ¡Socorro! ¡Shh, shh, shh, shh! Escuchemos. Nada. Creo que no vendrán a por ti, amiguito. Oh. Averiguad lo que sabe. Terroristas, ¿verdad? Bueno, por favor, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas, vuelvo enseguida. Yuma, debemos hablar.